Hey, buena gente! Bienvenidos bienvenido al canal de nuevo. Hoy estamos en un unboxing bien interesante. Hoy es de una caja muy muy grande, ¿vale? ¿Quieren saber qué es? Sí, sí, sí. Pero tienen este, que seguir el video para saber de qué es la caja. ¿Vale? Está por allá abajo. Ahí sí si lo pueden ver. Ahí, esa es la caja. ¿Vale? Sígueme, sígueme, sígueme. Suele. Y sí amigos, esta es la maravillosa caja, vale, ustedes se preguntarán de qué es esta maravillosa caja, y yo le diré, de una silla. Y no es de cualquier silla, es una silla súper cómoda y súper buena. Ojo, no estoy haciendo publicidad para ninguna marca No me pagan. Estamos con nuestra super silla. Que ojo, esto es una silla POPT13193. Sí, yo tampoco sé qué significa de ese, ese montón de números. Vale, esto es una silla con publicidad. No me pagan por esto, así que no, publicidad no, borrado. Este nombre eso, eso, eso. Y esta es la silla. Que no creo que se vea. Aquí. Y ahí está. Ahí se ve la silla. Vamos a armarla. ¿Qué necesitamos para estos momentos? ¿Qué necesitamos como primera cosa? Como primera cosa necesitamos. Nuestro cuchillo un butzuriano. Sí, se llama así ahora, le puso un nombre, ahora se llama un butzuriano. Así que vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos la maravillosa caja que no se ve. Así que vamos a abrirla. de lo que era esta, esta silla maravillosa, metedora de ano. Sí, así, la silla que la motriz Así que... Pero la vio Miren, ¿no? ¿para qué? Para, levantar esto. para esto utilicemos una silla vieja para, para que se vea. ¿no? Así que lo primero, el cuchillo, abrimos acá y a ver qué tenemos. Estoy solo en casa, ¿eh? Que no, no, este cuchillo no es para mí. es una tijera, algo así. Y comenzamos lo que es la apertura de la cara. ¿Vale? Para que lo que sería esto, esto, esto para afuera. ¿Vale? Y lo primero es que nos vemos, sí. la rueda, mira. ¿Okay? ¿Vale? Para acá. ¿ok? Pues sería el el posabrazo, sí, el posabrazo. Todo protegido con burbujas Específicamente para que no se hicieran daño y nada más ¿Sí? Cartón eh, Más cartón no. Y ahora sigamos con lo pesado Esto es el respaldar, ¿vale? Esto para que tu espalda Se sienta bien contigo Ver, seguimos con lo que sería la apertura de la caja ¿Vale? Espero que sea donde va nuestro querido culo O gano Bueno, no ano sino que... Bueno, en parte Si me entienden, ¿no? Ojalá que se me entiendan Y como tengo la caja, tenemos... Tenemos... Esto para las la ruedas, ¿sí? que no se funciona. Veo que el, el console de las ruedas, así como el de todavía... Para que... A ver qué se cayó. Esto... Todo ellos Y... Cosa dentro que... A ver. Ahora veremos más a fondo. ¿Qué es? y como último de acá, tenemos en medio lo que sería el, la palanquita para que suba y baje Suba y baje lo que sería la silla, como tal Y de resto no hay más nada, ¿vale? A ver... No hay más nada acá ¿Eh? No hay más nada Así que acá, afuera Fuera acá, ahora lo que sería vamos a armar la silla y si solo entregan esto como en cámara rápido, o muchos cortes, así que vamos. Oh. hacer estas cosas o sea, ustedes piensan que no? yo me gradué en ingeniería básica de, de, de sillas para construirla no sinceramente llevaba media hora poniendo esto, estas tuercas sí estas estas putas, estas perras de aquí no se clavaban y me la ingenia para que entraran porque si no no podían Ok, por lo que han visto, este llevamos ya la mitad de la silla, solamente hay que poner las, la parte de los brazos. silla que duró como 10 días construirla porque al parecer no, no pasé de mi teoría de ingeniería básica de, de sillas. Sí, no lo pasé, lo siento, pero es que no estudié lo suficiente. Pero aquí está la maravillosa silla del futuro. La maravillosa silla, por fin, y toda una silla que me sintiera bien. Y como es que el ano se expandiera. O sea, porque siempre el ano, cuando me ponía en la otra silla que está aquí, justamente está aquí. Ahí está así, la la malvada esa. No me gusta. Y, y la no se te recoge, o sea, las nalgas, para adentro. Así, por eso es que las nalgas tienen cuadrados, así. Así, son esas sillas de madera. Y bueno. Y bueno chicos, eso fue todo. Sí, lo sé, esto es una cabeza totalmente diferente porque es otro día en realidad. Sí, totalmente otro día, ya que sí, se murió la día, era muy tarde y me quedó bien. Sí, cosas que pasan en la vida diaria, eso son cosas normales. Y bueno, antes si le gustó este un de la silla super maravillosa que tengo atrás de mí, bueno, en realidad estoy sentado encima de ella. Le puedes dar un buen me gustazo así a. Gusta, gusta, gusta, así a todo, y suscríbete al canal que es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada y además puedes ver más contenido de mi canal. Recuerda darle a la campanita que está al lado del suscribirse para que te llegue la notificación cuando subo video. Y recuerda mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción y nos vemos hasta la próxima chicos. Espero que les haya gustado. chao